Nos hemos vídeo en una maldita casa, pero real que es una maldita casa sobre rueda Y bueno, Máximo Squad, hoy es un vídeo bastante, pero que bastante triste Y a la vez no tenemos ni idea qué es lo que va a pasar en este vídeo Dónde vamos a dormir y qué es lo que vamos a hacer Porque hoy es el, el último, último vídeo de, de la, la Máximo House, House. Como sabéis, en el blog de ayer básicamente pasó un maldito terremoto por nuestro pueblo y destrozó absolutamente toda la maldita máximo ¿Y por qué estoy diciendo que es el último vídeo de esta casa? Es porque básicamente ayer un juez certificado de la policía nos mandó una carta de que hoy teníamos que abandonar nuestra casa porque había peligro de derrumbe. Se va a echar de veros esta casa, de ¿eh, harta. Sobre todo los buenos momentos que hemos pasado en absolutamente todas las habitaciones. Como veis, no hemos recogido absolutamente nada. Tío, ¿cómo está la habitación? Mira. Fijaos, todo tirado por el suelo. Increíbles momentos hemos pasado en esta habitación. Sergi pidiéndole salir a Ari, discutiendo todo el día con Martina. También cuando Martina y Ari eran amigas, cuando jugaban por aquí, cuando hicimos aquel reto de las botellas y Hostia, todo con Ari y Martina sí. para que volvieran a ser amigas. Toda la transformación del maxi calendario de que fue impresionante durante los 30 días de diciembre. Aquí celebramos las máximo campanadas, el directo más grande de absolutamente todo el año y donde pasamos del 2020. 2026 y sí, donde También me tiraste pastel a la cara Que de hecho aquí, sí, por aquí aún quedan Restos seguro de pastel, queda chocolate Por aquí, toda esta habitación Ha significado mucho Sobre todo cuando pusimos justamente el logo por aquí Pero deciros que ya no vamos a volver A esta habitación, ya no van a pasar Más cosas en esta habitación La maldita famosa Gaming máximo Squad Aquí también ocurrieron muchísimas Pero que muchísimas de las cosas más memorables De todo el canal, la máquina de gancho Que justamente vino a esta casa y que tantos buenos recuerdos nos trajeron Cuando yo sorprendí a Martina Después de absolutamente toda la aliada de la desaparición Un abrazo súper reconciliador Y ella llorando Y bueno, más que nada todas las horas que hemos pasado Justamente no sé, ya es en conjunto la habitación en conjunto, aquí. Pues Es donde sacaste tu primer libro Mi primer libro Esta habitación lo presentaste El segundo libro y también el tercer libro Que estará yo que sé justamente por ahí tirado La verdad es que da muchísima pena Pero es hora de despedirse de todo esto También Máximo Squad, la caseta del calvo Bueno, estas son cosas del terremoto Que justamente pasó ayer La famosa caseta del calvo Tantas cosas que hemos vivido con el calvo Ahora mismo está encerrado en la maldita presión Por secuestrar a mi maldita hija o a lo mejor no la secuestraron. No, no, no tengo ni sí, idea Sí, sí que la secuestraron. Seguro Y no vamos a entrar al tema sí. porque, vamos, me pongo muy nervioso Pero básicamente sí. esta casa ya también ha revolucionado absolutamente todas las redes sociales De, de que aquí vivía el maldito calvo O sea, aquí, aquí dentro, cuando nos mudamos a esta casa los primeros ¿Y días sí? Descubrimos sí. todo esto ¿Pero que que... ¿Vamos a ir sin ver lo que hay dentro? Sí, sí la carina. Carina. Estamos entera con dinamita y... Sí, nos vamos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, por favor, por favor, por favor. Es que no podemos hacer eso porque nos echan de la casa sí. Sí. a las 5 y como veis son las 4 y 40, así que no nos da Tenemos que recoger todo, buscar un sitio para dormir. Madre mía. Yo creo que dormir no vamos a dormir no máximo Esto de verdad que me parte todo el corazón, pero es la dura realidad y que nos tenemos que ir de esta casa por y para siempre. Y bueno, es hora de irnos, mirar toda esta habitación que está reventada, reventada, reventada, reventada, reventada por absoluta todos lados pero qué más decir Maximusquad, squad quizás es la última vez que vamos a cerrar esta puerta así que chicos pasar y creo que la debería cerrar yo porque justamente aquí está el logo absolutamente todas las cosas bonitas que hemos pasado aquí se van a quedar aquí no tenemos ni idea ni de dónde está ni Ari ni dónde está Martina pero chicos es la última vez que cerramos esta puerta todos los recuerdos se quedan aquí Madre mía, todos los recuerdos que hay aquí dentro Todo lo vivido He vivido uno de los mejores momentos de mi vida Así que, adiós bueno, dejar estos recuerdos aquí pues va a ser súper duro, pero nada buscar otras maneras de estar todos juntos y a ver qué hacemos. Creo que absolutamente todo el mundo recordará, pero absolutamente todas las liadas, las locuras las cosas épicas y absolutamente todos los proyectos que se han hecho dentro de aquí, pero bueno, Máximo House, te echaremos muchísimo de menos y espero que algún día podamos volver, pero de momento todos nuestros recuerdos se quedan aquí, ¿por y para siempre Y ahora chicos La cosa más Más importante Y es ¿Dónde básicamente Vamos a dormir hoy? Yo buscaría algún vecino Que sea buena gente Picar y decir Si nos podemos quedar Si vamos Los vecinos detrás De un maldito terremoto Nos van a decir No, pasar a nuestra casa A los locos De lo que encima Porque yo no llevo nada Yo llevo el teléfono Y ya está Ya vendremos a por nuestras cosas Si nos dejan algún que otro día Nacar, ¿alguna idea? Estoy sin palabras, tío Yo había pensado En pasar la noche No lo sé Pero aquí la cosa clara Es que tenemos que encontrar a Martina y creo que sé dónde va a estar Martina porque siempre se va al maldito mismo sitio. Muy bien, Maximus Squad. Ayer Martina y Frana desaparecieron totalmente de casa y no tenemos ni idea de dónde están. Así que misión número uno, chicos. Tenemos que encontrar tanto a Martina, tanto a Frana. Misión número dos. Como no tenemos ni un maldito euro ni un maldito centavo, tenemos que encontrar un sitio para dormir porque es que si nos han quitado la maldita casa, ya me diréis vosotros dónde vamos a dormir. No lo sé. Porque debajo un puente, como digo yo. Pero es que yo, a mí no me apetece básicamente dormir otra vez debajo de un puente Como ya sabéis, hace unos meses cuando también nos avisaron de un peligro de derrumbe Dormimos todo el mundo debajo de un puente Pero es que a mí no me hace ni maldita gracia dormir debajo de un puente otra vez, ¿sabéis? Ah, pero si no tenemos dinero, ¿qué hacemos? Nos colamos en una casa Y esta no, vez no traemos ni comida Es que todo mal ya, ¿en Sí, entiendo? sí, la verdad es que máximo Squad estamos en una situación bastante, pero bastante crítica Suscribiros al canal de Los que estaros muy atentos todos los días A los 8.40 porque hay blog diario Ahora mismo tenemos los dos objetivos más importantes de nuestra maldita vida Encontrar a mi maldita hermana y encontrar un sitio para dormir para que ella esté a salvo. Porque como vuelva a venir el tío este loco de la cabeza que vino el otro día queriendo dormir con Martina, la verdad es que no me hace ni maldita gracia. Así que chicos, seguirme todos y tú calponta aquí también. Porque es que somos un maldito grupo, ¿sí o no? ¿Somos un maldito grupo todos o no? ¡Ey! <risa> <risa> que te, te ¿Somos te un solo? maldito grupo o no? Todo el mundo estamos Somos un maldito a grupo caer? o no. Nos acabamos de quedar sin casa, tío. ¿Ya? Estamos haciendo gilipas. No, no, estamos haciendo gilipas. <risa> estamos todo el mundo haciendo una maldita piña. Y eso es lo que somos. La máximo squad, la familia más inseparable, la familia que siempre lucha por sus malditos sueños. ¿Están dentro o fuera, Nacar? Claro que estoy dentro, pero. ¡Máximo Squad! 1 dos, tres! ¡Uno! Vamos a ir a buscar un maldito sitio y vamos a solucionar absolutamente todo este asunto loco de la cabeza. Y si nos subimos en un maldito tren, ¿qué dices? Si andamos sí, ahí, nos vamos por ahí. ¡Hola mismo! ¡Hola! Nos vamos al tren, No, tío, que ahora. Nos vamos por ahí, tío, y nos vamos por ahí, yo que sé, tío. ¿Y ¿Sí, dónde? Si nos metemos dentro de este camión, hostias, hombre. ¿Sí? ¿No? Este... ¿Camión? Señor, estamos... el... vamos. Eh, este Llega camión estaría mira, mira. Esto básicamente porque está llevando todas las cosas del terremoto Pero, oye, podríamos dormir aquí perfectamente Todos ahí a bordo, ¿no? Sí, sí pues, duermo ahí entre mejor. los ladrillos y los escombros No, harta, qué buena idea ¡Me ya se ha Mira, Joder, Joder, es que incluso el ayuntamiento está cerrado bro. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Yo pues no sé, sé, tío, Vamos sé. a caminar más por allí ¿Podemos ir al puerto? Pero empieza a hacer frío Uy, yo... Como aquí no hay un puerto, tampoco gigantesco ¡Oh! A lo mejor hay barquitos Y podemos coger los barquitos Y podemos irnos a cualquier otro lado Vale, vale, este? Haciendo aquí una paranoia de la vida Pero vamos a ir al puerto Y vamos a ver lo que hay ahí Porque esto se pone muy interesante Y veis justamente eso de allá al fondo Por ahí suele estar Martina cuando se enfada ¡Mirad, chicos! ¡Hay un montón de barcos! Hay un montón de barcos, chicos. un montón de cosas. Un montón de cosas. Alguien quiere una mandarina, chicos. No, no, no. Alguien quiere una mandarina. Hombre, algo de comer podemos utilizar, ¿no? He visto que el zapato se te falta, ¿no? Hola, hola, chicos, hola, hola. Aquí hay un montón hola. de barcos y de cosas Oye, sí, mira, este. Es que es real que En realidad nos podríamos meter en alguna, algún Barquito de estos, ¿no, chicos? Sí, y encima nos podemos tapar con esto Pero hay un problema El barco para que funcione, ¿qué necesita? Agua No, ¿qué necesita? Eh, vela. Que una vela Una y vela. Ves alguna vela Están todas guardadas Pues da igual que estén todas guardadas Pero no queremos ninguna ni ni chaqueta ni nada, vela, tío. Tío. Claro. No queremos ninguna vela Si lo único que queremos es pasar la noche Uah, Es que hace un frío del carajo ¿Eh? Hey, hay eh? ¿Qué hay hola, hola, hola. ¿Qué aquí dentro? Vale, vamos a ver lo que hay ahí dentro. Hala, hay como una selva, medio? eh. A ver, nos metemos por ahí, a lo mejor ahí hay algo, eh. Oh, lo, lo, lo. Vamos para abajo, vamos para abajo, chavales. Esto es barro congelado. ¿Qué es esto? ¿Te imaginas que aquí vive alguien? Claro, se puede, vivir Trash, aquí. puede vivir mucha gente aquí, ¿eh? Buay. Esto es enorme, bro. Buah. Real que esto parece el lianas de el Río la Juna. ¡Ay, qué peste hace! Eh. Oh, oh, ¡Qué asco! Naka, te sí? un pedo, tío. Huele a becario, tío. Bueno, chicos, va a dejar de pirar y vamos a ir para adentro a ver lo que hay. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Ah, oh, Creo que estas son las malditas alcantarillas. Sí, sí son las oh, aguas residuales. Oh. Oh. No, no, koblo, no. Está lleno de caca, caca no. Y más caca, chicos Dios, qué asquerosidad, tío oh, Qué asco, tío Pero bueno, Maximus, claro. aquí la pregunta seria De todo esto es ¿Qué pasa si nos quedamos a dormir justamente? ¡Oh, qué asco! Uy, pero bueno, asco, uy, eh, este sería un buen lugar, eh, para quedarse a dormir. A sí, buenísimo. Sí. Hombre, a ver, fuera broma. Yo creo que mejor que a la interperie fuera está.. Hasta... A ver, frío no hace. Frío no, no hace. Frío a ver, no. huele un poco mal, pero bueno, chicos. Una cosa lo quita la otra aquí. ¿Qué habrá ahí? Justamente. Claro, Si cojo la raíz y la reviento, bro, no la cada vez huele más fuerte. ¡Oh, qué asco! qué asco! Es rica, es que mirad, tío qué oh, asco! Oh. Oh, ¡Oh, ¡Oh, ¡Oh, qué ¡Oh, qué asco! qué asco! sea, qué asco! que qué asco! sale qué asco! o qué asco! qué asco! qué asco! qué asco! qué asco! qué asco! qué asco! qué asco! qué asco! qué Vale, hey. ¿Alguien, ¿alguien ha lanzado esto? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Dios, Dios ver, mira, mira es que es Qué asquerosidad, por Dios. ¿Nos quedamos aquí? Sí, te quedas yo. Este agua está putrefacta. Y segundo, hay arañas. Tercero, hay ratas con rabia. Cuarto, que no me voy a quedar. Me voy, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. sí yo eh, aquí, a mí porque... me ha convencido, la verdad. Eh, bueno, Máximo Squad. Pues, mira, la primera opción era dormir en una maldita alcantarilla. Yo, en serio, yo me he hecho dormir aquí. Si viene alguien, algún monstruo por ahí, pues mira no pasa nada, pero mirad, ahí los chavales súper me han cagado Pero bueno, si ellos no quieren dormir en una maldita alcantarilla Pues es su maldito problema, a ver Tampoco creo que Martina le gustaría meterse aquí Así que sí que es verdad que a lo mejor ha sido un pensamiento un poco estúpido y Un poco tonto mío, pero bueno, no pasa nada Hoy tenemos que encontrar a Martina y un sitio para dormir Así que sigamos en la búsqueda y vamos a ir donde yo creo que está Martina Porque Martina ha tenido que dormir en la calle y en Porque si no, no tiene sentido Chicos, que aquí creo que está. Estamos... Sí, mira, vea no, no, Martina no, no, no, no, ahí en la que... piedra ¿Cómo va a estar Martina aquí? Yo conozco no. a mi hermana y sé que va a estar aquí en claro, el hueco aquí pasando frío tonto, que eres tonto, tonto. Mira, si no puedes ni subir, tonto, eres una ¿Y qué, bro, yo haré lo que haga falta por mi maldita hermana, que es lo que no entiendes. Subir, anda y callaros, tío. Somos un maldito grupo y somos un maldito equipo. Mira, el máximo squad. Aquí viene Martina siempre, que se raya. Porque el otro día, por ejemplo, suspendí un examen de matemáticas y pues la verdad es que la encontré justamente ahí. Pero bueno, tiene que estar por algún lado de esto, estoy seguro. ¿Cómo ¡Que aquí? sí, hombre! ¡Que va a estar por aquí, tío! ¡Confiar en mí! Lo que va a pasar es que nos vamos a romper una pierna. Tío, ¡Confiar en mí, macho! En el caso, no se buscó? No olvides suscribirse a cada que es total, pero que es total. ¡Hostia, se acaba de mover la roca! Totalmente gratis para absolutamente todas las locuras que están pasando porque la verdad es que es una auténtica ida de olla. Oh, Todo lo que está pasando nos han echado de la casa. No sabemos dónde Dormir. No sabes dónde está mi maldita hermana. Suscríbete al canal que es totalmente gratis. Todas las locuras, todos los días a las 8 y 40, diariamente, sin fallar ni un solo día. Aventuras super, mega, ultra épicas y nuevas. Aquí nunca en la vida os vais a aburrir. Así que suscríbete que es totalmente gratis. Vamos a por esos 4 millones de suscriptores. Acordaros que tenemos el primero, el segundo y el tercer libro en los tres primeros tops de Amazon y absolutamente todas las librerías disponibles. Habéis reventado el libro de Arta contra el Alien Maximus. O sea, Lo habéis reventado. Ya prácticamente no queda ningún tipo de librerías. Así que ir corriendo a a la más cercana de vuestra casa Pedírselo a vuestros padres Porque estoy seguro que os lo van a comprar Y también no olvidéis que siempre, siempre, siempre Estamos con artamoda.com Lo tenéis en la primera línea de descripción Que es la ropa más chula y más guay Sobre todo para este tiempo Así que está en la primera línea de descripción Decírselo a vuestros padres Porque estoy segurísimo que vais a poder conseguir unas. Si os dais prisa Porque si no se va se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, todo Porque es muy pero que muy exclusivo Martina Martina, Martina, Martina estás por la ahí. Loca, por Martina, ¿estás por ahí? Martina No hay nada Tío, ¿no ves? ¿Qué yo qué tengo es? una idea Está haciendo submarinismo Martina claro, claro, eso es, puede estar debajo del mar No que... va a estar debajo del mar, becario, cállate Pues es que aquí no está Es una ya, ironía Ya veo que no está aquí Martina, Dios mío del amor hermoso Pero no se ha hablado con ella en ningún momento No se ha hablado, tío es que que No me estar. coge el maldito yo teléfono Yo normal que no te lo coja, ah, tío Os vais, sí. os vais. Sí. Os vais sí, todos mucho frío y aquí no está pero, pero os vais no... todos no por la cara No puedo más yo ya ¿En serio me vais a dejar aquí abandonado? No sé dónde dormir, no dónde está Martina Primero dormir Ah, muy bien. Estamos, Primero muy dormir bien. y después buscar a mi hermana. Muy bien, Naka. Tu pues hermana tiene móvil y cuando quiera vendrá o llamará. Sabe dónde estamos. Ha escapado porque ha querido y será por algo. A lo mejor es porque no la quieres. Pero mirar, ahí están mis amigos. yéndose. Muy, pero que muy bien, Máximo Squad. Me alegro mucho de que mis amigos me estén apoyando en esta situación. Pero bueno, vamos a encontrar una nueva casa o lo que sea para pasar la noche. Y vamos a ser super mega, ultra felices. ¿Y si nos quedamos justamente aquí, tiene en el parque? Sí. Mira, yo me piro el columpio, ¿no? Para dormir, mira Esto es una ruina, bro A ver, nos quedamos aquí, aquí, durmiendo tranquila Pero ¿y si llueve qué? Es que hace un día de que va a llover Yo solo te digo una cosa La cadena esa no suena muy bien Esto no es un buen sitio, encima no tiene techo, tío La está bien ¡Eeeeh! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡A ver, a caer! ¡Para! ¡Para! salto de aquí, eh, os lo prometo que yo salto de aquí. <risa> ¡Mamá, ¡Salta, hombre! ¡Salta! salta. <risa> ¡Voy aterrizaje, eh! Eh, mirad, podemos dormir ahí debajo ¡Hala, es una vaca! ¡Vaca! ¡Guau, mira, si somos nosotros! ¡Mira, ¡Hola, guanos, tío! Hola, sí, que somos guanos guanos dos. Los dos. qué guapo, eh! Eh, pues ¡Halo! aquí... ¡Eh, qué ¡Eh! es que se hace el... eh... ¡Eh! Chicos, va, déjalo de hacer el tonto, tío Tío, parecen no. dos niños en un parque, tío ¡Venid, dana, ¡Hale! venid! ¡Venid, para ¡Hey! ver, Chicos, chicos, tengo una idea ¿Y si nos vamos a una montaña o lo que sea? Hoy es verdad, en la montaña hay cabañas Para que los alpinistas se refugien, es perfecto es verdad. Encima oh, ponen siempre verdad. comida, mantas Vamos a la montaña Sí que es verdad, o sea, hay una montaña justamente ahí O sea, detrás de esta montaña, o sea que vamos a tardar bastantes pero bastantes horas Detrás justamente hay una se montaña va, bastante digamos, alta Así que equipo, vamos a la montaña Vamos a la montaña oh, oh, oh, pero Está muy lejos Un, dos, tres, máximos yeah. Así que nos vemos ahí en un par de horas bueno, llevamos caminando no sé cuánto tiempo, pero ya se ha hecho de noche. Hemos hecho alguna que otra parada, pero básicamente acabamos de, de, de llegar a otro pueblo en el cual sabemos que hay como casas gigantescas y cosas así. Sí, ¿verdad? hay de todo, tío, pero, pero lo bueno. Que tenemos que encontrar es un sitio para dormir, sí, tío. tío. Me encuentro mal, me duelen las Chico, piernas hola. Vale. Vale, vale, ¿Qué, ¿Qué es parece eso? Parece una, una maldita cabaña, de... sí, sí, sí. Algo abandonado. Es justo lo que necesitamos. Sí, sí, sí. Silencio, que esto no sabemos ni lo que es. Vale, esto parece como una, una construcción super extra. Hola, hola, mira, hola. Vale, chicos. ¿sí, Creo que aquí hay gente igual que nosotros que busca este refugio Así que a lo mejor tendremos que pelear contra ellos ¡Hasta! Oh, ¡Hasta! ¡No te acerques! No, no, no. ¡Alta tensión! ¡Peligro de muerte! No. Bueno, pues si me muero ya no tengo que buscar refugio, ¿sabes? Sí, entonces, qué bueno. Te quedas enganchado entonces... O sea, por, por mí... Muy importante, la chicos, la... que no os acerquéis a ningún panel que ponga alta tensión Ni nada de eso, porque literalmente os podéis quedar enganchados De la corriente, es muy, pero sí, muy peligroso Pero ahí, que hay, que ahí... Hay una... Sí, sí, sí ¿Qué es eso, ¡Una caravana! No, no ¡Una caravana! No. Sí, no, no, gente no, huyendo, pero aquí sí, sí, está muy sí, grande, seguro Es una seguro caravana porque de aquí alguien? debe haber un parking de caravanas Claro, tío, claro, si, mira, esto es enorme, tío sí. pues, vamos a ver qué es Es sí, como una pantalla, ¿no? A lo mejor la caravana es de las personas ¿no? Te aseguro que intenta abrir esta no se abre No va a ser como en las películas pero, pero mira, se puede haber gente ¿tú, ¿Qué te gustaría que fueran a tu casa y abrieran la puerta así como así? Que no sé es eso, pero quiero dormir, necesito vomitar, necesito un baño no, no voy a vomitar aquí delante de todos, me estoy mareando muchísimo oh, Pobre Becario Vale, no. bueno, tío, hay que entrar Arta, porque Becario se encuentra fatal ¿qué prefieres? Dormir en la calle y que Becario se muera, tío No es nuestra casa vale. Vale. Hola Hola Arta, pasa tú primero Hola pues sí, yo primero, el primero siempre ah, es mío no, no, no tengas miedo quiero, Mirar y ya está no, no, no, no, no, no, no, no. Vale, ¿dónde? estamos metiendo, chavales? ¿Dónde, maldita, meternos? estás de... metiendo que acabamos de meternos en la maldita autocaravana gigante Me quiero vomitar, ¡ahí la vamos! ¡Abre, abre puertas! ¡Abre, no se abre! ¡Métete, de caro! ¡Qué vale. asco! Vale, me quiero que se queda ahí, chicos, está fatal, pero fatal oh, Me caro, ¿estás bien? No puedo, soy muy apresiva. huele fatal! huele fatal! Fijaros, aquí hay un montón de... O sea, ¡Hay dos camas! Chicos, hay dos camas. Mira, una aquí y otra justamente aquí. ¡Hay dos camas! aquí hay otra. Ay, creo que hay otra, no lo sé. Hay ¿Y aquí hay una? Hay otra. Vale, ¿esto qué es? Vale, vale, aquí hay como un mini armario Esto supongo que será la jodida nevera ¡Ah, ¡Oh, tío, se... qué malo! ¡Huele, huele a vomit. ¡Huele fatal! Mira, hay un agua, chicos! Hay un agua, eso significa que aquí hay gente 100%, no ha habido gente 100% O sea, hay una botella de agua, no se estoy mintiendo Hombre, claro, esto tiene que ser de alguien, tío, estamos metiendo en verdad en un sitio que no deberíamos, ¿eh? No deberíamos, pero ya que estamos, chicos, eh, nos acabamos de meter y punto, pelota Hay dos camas, así que yo me voy a pillar una de ellas Vale, alla qué cocina y de todo, what the man. Man. Esto es como una maldita casa pero sobre ruedas, ¿sabéis? Y ahí, ahí qué hay, ahí qué hay. Hola, vale, esto es para va, Ay, la, ya, la, las manos. A ver. Hay agua, hay agua 100%, mirad, hay, hay fucking agua. A corta, cortalo, corta, cortalo, cortalo. cortalo corto, corto, corto. Hay, hay agua y de todo, chavales. O sea, nos hemos metido en una maldita casa. Pero real que es una maldita casa sobre ruedas. Sigamos investigando justamente por ahí. Vale. ¡Ey! ¡Esto está guapo, eh! O sea, aquí, aquí tranquilamente me siento yo, Super chill. yo ahora super que me cómodo, eh. Está bien. Ahora que ¿eh? pienso, en verdad no está tan mal. Fuera, coña. Está para vivir o es. al menos estar aquí unos días. Es lo mejor que podemos encontrar, bastante, eh. No te preocupes, bastante bien. Mira, ahí tenemos... Pero es... ¡Hola! ¡Hola, ¡Hola! ¡Hola! ¡Holo, hola, hola! Esto es una maldita cama no hombre. ¡Holo, qué guapo! ¡Holo! ¡Va la, la, la tele! ¡Qué guapo! mira guapo! la tele! hola, hola! Esto es gigantesco, chavales. ¡Mirad esto! Doble es la cama! ¡Sí! ¡Es doble la maldita cama, tío! ya. Tío, está guapa, eh. O sea, y además mirar, hay una maldita tele justamente por aquí. Eh, esto es está guarda. Muy bien, ¿y qué queréis? ¿Quedaros aquí? ¿O queréis robarla o qué queréis hacer? Porque pues muy no bien, sé qué queremos hacer, roba. pero esto es una buena cosa para quedarnos aquí, al menos, ¿no? Vale, muy bien, hemos tenido suerte de que esa puerta está abierta. ¿Pero qué te crees? ¿Que el volante va a arrancar sin llave? Eh, pues no sé, pero yo qué sé, tío. Intenta, intenta. Vamos a intentar hacer algo, ¿no? No, mira bro, por no aquí. No tiene ninguna aquí. llave, bro. Que sí, que tiene que estar por aquí, bro. Que llave. si otra se abre bro. Mira, mira. ¿Esto qué es? eh ¡Eh! ¡La llaves ¡La llave de la jaboneta! No. ¡Pero, pero, pero! A ver, sí, sí, sí, sí, sí, sí! No, Espera. no. Chavales, ¿qué esto es enorme? Mirad esta auténtica locura. Dios, es enorme. ¿Qué, ¿Qué hacemos? No tenemos la edad para conducir estas cosas. Da igual, tío, pero yo antes de que quedarme en la calle, prefiero meterme en una furgoneta, que no es ni mía, pero a pasar el día, vale, la que escuchar. Apaga eso, no llame la atención a ver si va a ser de las acá, casas no, estas. Mira cómo se conduce esto, tío, por YouTube, pero no encuentro nada. No, es eh, que no, nos no, agarremos. No, no, no, no, no, no. no. Para, para, para, para, hombre ¿Para? ¿Sí, Vámonos no, porque nos... ¿Qué quieres, que nos persigan los dueños o qué? No, quédate aquí ya está Y no llames la maldita atención, macho Vale, pues nos quedamos aquí, si vienen los dueños y nos quedamos sin casa Luego seré yo Dakar. ¡La ha roto! Es que ¡Ya la ha roto como el coche! Sea, como sea. Vale. Creo que ha pasado algo. No nada. Bueno. tú de, deja la maldita calabaza, tío. Y como venga la maldita policía o lo que sea, tío, la hemos, hemos cagado. Mira, dame las llaves. Eh, eh, yo, tú, Vamos a irnos a dormir y punto pelota, tío. ¿Para ahí, ¿Qué hacemos? ¿Nos encerramos y dormimos aquí tranquilos? Sí, yo diría que sí, ya está, tío. Pero que esto tiene cristales, lo pueden romper y entrar. Hay que romper hay que y moverse. entrar. Hay que moverse, tío. Claro, hay que, no, que moverse. No, chicos, no, es que, que no, no, no. Nos vamos a quedar aquí, tío. La cama de becario está justamente ahí en el baño, mira. Yo me pido la de ahí abajo, yo. ¿vale? Aquí arriba, no, para, para, para, voy yo no, arriba no, para no, no, no, chicos, chicos, chicos Que yo tío. soy más grande vale, que vale, tú, soy ya más está, grande, lo he encontrado ya, yo Ya está, ya está, ya está Bueno, voy a ver, tranquilo, ya, ya, ya. ¿por, ya, qué, la arriba, por la qué arriba? ¿por qué? ¿Por déjalo, qué? Dejalo, Porque te arriba estamos los campeones Vale, pues mira, mira, tú sí, para que gente, te reviento tú también eres un campeón y tira para allá arriba, tú también Aquí arriba, un... Sí, tú. Ah, sí, me estás. voy a ir con la cabeza Ay, soy, Que No te va pasa a pasar nada, hombre, yo dormiré sí, sí. abajo Ay, qué, muy grande Qué yo. tíos, eh, qué tío, macho, a ver, eso es lo que tengo que soportar oh. absolutamente todos los días pues Ahí está eh, bien Eh, pues es cómoda, eh Eh, sí, pues yo me dormiré Ey, justamente ve, ahí abajo cama, ¿eh? De uno por uno, Tranquilo, que la noche es muy larga no sé lo que va a pasar durante la noche, máximo cuatro, así que es, que es que nos acabamos de modar a una jodida autocaravana un en la cual vamos a dormir justamente aquí. Mirad, esto es mi zona de cama. Pues yo me voy a tumbar justamente aquí. Ahora me. Vale, vale, acabo de petar la cama. Vale, perfecto, venga. Una cosita menos, pero bueno. Me acabo de reventar la cama, chavales. Hola, vecino. Vecina, acaba de destruir mi cama. Mira dónde estoy. Mi culo está abajo del todo porque creo que voy a petar una de las ¿Te tejas. ha la peor cama de todas. ¡Qué mierda, <risa> tío! ¡Soy un desgraciado, tío, en la vida! ¡Hola! Sí, acabo de petar una teja, tío. Pero bueno, no pasa nada. Yo buenas noches, me da igual, la verdad. Sí, a mí, a mí personalmente también. Bueno, buenas noches, vecino. Buenas noches, vecino. vecino. No me molestes si no ronques. Adiós, yo no ronco, Tío, vecino, ¿estás bien ahí? La verdad que sí, pero no encuentro el mando de la tele, bueno, tío. Buenas noches, vecino. Estoy rayado, tío. Hasta Buenas luego, noches. Tenemos vaya, casa, pero no tengo vaya, tele. Pero que bueno, va, eso que, es va, que vaya todo súper bien, ¿sabes? Pero bueno, Uf, máximo squad, máximo squad, máximo squad. Máximo. ¡Qué auténtica locura! Vamos a pasar la noche en esta super mega ultra auto mega caravana Creo que es lo que menos me esperaba Mudarme eh, a día de hoy O sea, esto es la máxima caravana O sea, es decir, no tenemos maldita casa Pero tenemos una jodida autocaravana Así que en el día de mañana a ver si podemos despertarnos Y a ver si podemos encontrar sobre todo a Martina Porque eh, lleva desaparecida y junto con Fran eh, No tengo ni idea de dónde están No responden al teléfono No dan señales de vida Así que no tenemos ni idea de dónde están Así que vamos a pasar justamente la noche aquí nos vamos a despertar mañana Estaros muy pero que muy atentos mañana a las 8 y 40, absolutamente todo el mundo activo en el canal porque vamos a intentar buscar una nueva máximo house, buscar a mi maldita hermana y reconciliarnos con el grupo a ver si Becario esta noche no se muere en el baño. Así que nada, yo soy Arta, espero que os haya encantado. Suscribiros al canal, dale un pedazo, de like para apoyarnos. Yo soy Arta y mañana nos vemos, como siempre, a las 8.40. Vive al máximo.